Lo que queremos es promover música de calidad y propuestas de calidad Así como estamos haciendo este festival estamos haciendo selección de artistas Puede ser que el próximo año, algunos de los artistas que nos acompañan aquí estén en una gira internacional y nos tengan que decir que no van a poder tocar en Vaivén y vamos a tener que seguir promoviendo nuevos artistas, nuevas plataformas y lo que queremos precisamente es no quedarnos estancados en hacer un festival de únicamente música comercial, ¿no? sino contar con talento nuevo, apoyarlos a que sigan creciendo y poder presentar estas propuestas. Seleccionamos a grupos como Deluxe también que son talentos internacionales emergentes que se van a estar presentando en Bonnaroo este año eh, Penguin Prison que ha tenido colaboraciones con Remix Artists Collective, los amigos invisibles, porque también lo que nos interesaba era promocionar el, el, el talento latino, dar a conocer a nivel internacional el talento latino, son ganadores del Grammy Latino, creemos que pueden tener un impacto fuerte en el escenario principal y obviamente Capital City. Entonces la curaduría va desde generar una sinergia entre las bandas que van a tocar tanto en el escenario principal como en el escenario de música electrónica para, que el, el, para tratar de que el ambiente se vaya y como, como decían ahorita, la gente se va aprendiendo conforme va pasando el tiempo y tener un, un, un buen ambiente en los dos, ¿no? entonces la, cura, la curaduría sí se enfocó mucho en selección tanto de en la carpa electrónica nos fuimos mucho hacia el lado Deep House, Tech House eh, poner un poco de underground, un poco de eh, House quizá más, este, más comercial y en la parte de la música, de la carpa, del escenario principal quisimos darle a la, a la gente la oportunidad de oír diferentes géneros tanto la parte de, de, de rock como, o, o, como, como rock alternativo con elementos electrónicos, algo latino, etc. ¿No? Entonces fue esa, esa fue la curaduría, que gente que le gusta diferentes géneros pueda estar presente en los dos escenarios. Hola amigos de Guayalince, yo soy Brenda Herrera y ahora estamos aquí con Musa and Bear, que viene desde Nueva York. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia allá, su última tocada de Nueva York? Pues estuvo muy divertido, muy interesante, siempre está diferente tocar en otras ciudades y aprender de las culturas, de la música de allá, entonces estuvo muy buena experiencia y vamos a regresar en, um, el 8 de mayo, creo, vamos a tocar tres veces allá otra vez. Sí, está padre, porque igual que es interesante para México ver la fusión entre México y Estados Unidos, también para Estados Unidos, ¿no? Eh, no sabíamos cómo lo, cómo, cuál iba a ser la recepción de mi estilo con el de Mardi y la verdad, aunque es diferente, les gustó mucho y pues de ahí surgieron ya más fechas que vamos a estar yendo para Nueva York. Sí, suena súper padre. Y dí, díganos, ¿qué esperan de el vaivén? Pues parece como un festival muy interesante. Es como, a mí me parece como una representación muy buena de la pública de México, como tienen como artistas, artistas de todos los géneros y es algo muy diferente, interesante y una fusión de todo. También con todas sus actividades que van a hacer y como junto al lago me parece que va a ser como súper bien, súper exitoso. Sí, es, está muy padre compartir el escenario con artistas internacionales y nacionales, ¿no? de, con los que hemos estado tocando, con los que hemos estado colaborando y la verdad que suena muy... me gusta mucho cómo están impulsando otra parte de México ¿no? a la que mucha gente no va mucho para ese tipo de cosas. Entonces, la verdad que estamos muy emocionados. ¿Han hecho música últimamente con algunas de estas bandas de aquí de México? ¿O piensan o si tienen planes de hacerlo, de experimentar y hacer nueva música con ellos? Pues, eh, eh, digo, somos muy amigos de Rafa Navajas, hasta Tom and Cobbins y con todos con ellos hemos estado hablando mucho pues, de colaborar, hacer cosas, pero yo creo que eso viene. Pero además de eso, pues sí, somos parte de como casi una familia ¿no? de artistas en los que hablamos, compartimos, y compartimos ideas, pues, la verdad. Pues, con ellos eh, es, es, es muy padre compartir cosas así con ellos. Sí, como él dijo, así como tenemos esta familia de Vago, como todos trabajamos juntos y compartimos ideas y todo, es como una gran familia y estamos emocionados compartir el escenario con ellos también. Bueno, pues muchas gracias and Bear. Bueno, esto es el Byman Festival. Gracias. <risa> Somos Musenberry y mandamos un saludo a Wayalins.